Hola a todos y bienvenidos a Danste, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy veremos la parte número 10 de Cinemática. Con esto concluiremos el tema de Cinemática. En esta clase veremos Movimiento Semiparabólico, Definición y Aplicaciones del Mismo, Análisis del Movimiento, fórmulas de movimiento semiparabólico y ejemplos de aplicación. No siendo más, comencemos. Definamos el movimiento semiparabólico. Es un movimiento en el cual se describe un comportamiento de forma semiparabólica, es decir, la mitad de una parábola. Esta parte de una altura determinada aumenta su velocidad en el eje Y siendo constante en el eje X. Veamos. Tenemos lo siguiente. Tenemos este cañón y aquí tenemos la bola como se va desplazando y hay una componente en Y y una componente en X. Veamos sus aplicaciones. Lo podemos ver en el lanzamiento de proyectiles, cuando se descargan o se liberan. También lo podemos ver en la natación, en los clavados de natación y lo podemos ver en el salto de arrocha o salto de barra. Todos estos ejemplos se puede aplicar en el movimiento semiparabólico. Veamos su análisis. Tenemos lo siguiente. Decimos que tenemos una bolita y ella se va a mover de forma semiparabólica. Quiere decir que tiene esta media parábola. Vamos a mirar cómo se comporta el componente en X y el componente en Y. Para Y miremos que ella empieza a aumentar su velocidad. De una velocidad y va a ir aumentando. Mientras que aquí tenemos un movimiento uniformemente acelerado. En X es totalmente acelerado constante es un movimiento uniforme. Entonces, tenemos un MUA, movimiento uniformemente acelerado, y un MU, que es un movimiento uniforme, ya que la velocidad es constante. Veamos sus ecuaciones. Primera ecuación. Y igual a G por T cuadrado sobre 2, es gravedad, por tiempo, sobre 2. Distancia, igual a la velocidad inicial por tiempo. Velocidad en Y, es igual a la gravedad por tiempo y tenemos la velocidad final que es igual a la raíz de la velocidad inicial al cuadrado más dos veces G por Y en la raíz. Entonces, Y es altura, G es gravedad, no olviden que se trabaja con 9,8 metros sobre segundos cuadrados, T es el tiempo, y es la velocidad en el componente Y, X es alcance horizontal, y BF es velocidad, acá esto sería la velocidad final, no inicial. Ya tenemos estas ecuaciones. Vamos a resolver ejemplos aplicando estas ecuaciones. Veamos. Primer ejemplo. Un proyectil es lanzado horizontalmente desde una altura de 30 metros con velocidad de 42 metros sobre segundo. Encuentre o determine el tiempo en que dura el proyectil en el aire. B, alcance horizontal del proyectil. Y C, la velocidad que posee al llegar al suelo. Entonces tenemos el proyectil y él toma este comportamiento. Nos piden tiempo, el alcance horizontal, que sería X, que es esta distancia que tenemos acá. Y la velocidad que posee al llegar al suelo, quiere decir la velocidad final. Y esta sería entonces nuestra velocidad inicial. Bien, vamos a ir resolviendo cada uno de estos interrogantes. Empecemos con el tiempo. Para el tiempo pues ya tenemos que y es igual a la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. La altura no la dan, la gravedad la sabemos, vamos a despejar tiempo. Este 2 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar. Y la gravedad lo vamos a pasar a dividir. Como el tiempo está al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada, 2 por y sobre g. Y reemplazamos los valores. No olvidemos que la altura es de 30 metros, o sea que y vale 30, y la gravedad es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Se cancelan los metros al efectuar esta operación, por regla de la oreja, y nos va a quedar en segundos cuadrados. Efectuamos la multiplicación, eso nos daría 6,12 al dividir por 9,8, 6,12 segundos cuadrados. Como está en la raíz, sacamos raíz cuadrada y esto nos da 2,477 segundos. Este es el tiempo que me pide el ejercicio. Ahora veamos el B. En el B se habla de alcance horizontal. Nos dicen que es la velocidad inicial por el tiempo. Pues tenemos lo siguiente. La velocidad inicial nos la dan, que es 42 metros sobre segundos, y el tiempo lo, acá, lo acabamos de encontrar, que es 2,47 segundos. Segundos y segundos se cancela, efectuamos la multiplicación, y esto da 104,034 metros. Quiere decir que esta es la distancia o el alcance al cual llega el proyectil en el eje X. Ahora resolvamos el interrogante C. En el C nos piden la velocidad final. Tenemos esta ecuación, conocemos la velocidad inicial, conocemos g como conocemos la altura, vamos a reemplazar. Nos quedaría 42 metros sobre segundos. Tenemos que esto es segundo solamente. Más 2 por 9,8 metros sobre segundos cuadrados por 30 metros. Efectuamos la operación, esto nos da... Metro cuadrado sobre segundo cuadrado al elevarlo al cuadrado y esto nos da 2 por 9,8 por 30 nos da 588 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Al sumar le sacamos luego la raíz, esto nos da 48,49 metros sobre segundos. Los cuadrados se cancelarían por la raíz cuadrada quedando en metros sobre segundos. Esta es la velocidad final a la, en la cual alcanza el proyectil. Vamos a ver un siguiente ejemplo para terminar este tema. Ejemplo número 2. Una pelota sale rodando del borde de una mesa de un metro de altura, se cae del suelo en un punto situado a 1.5 metros del pie de la mesa, ¿qué velocidad llevaba la pelota a salir de la mesa. Digamos que esta es la mesa y acá tenemos la pelotica. Va cayendo la pelotica. Sabemos que este es un metro de altura y que esta distancia es 1,5 metros pide la mesa. Entonces, nos piden la velocidad inicial. Pero para hallar la velocidad inicial es necesario que hallemos el tiempo. Entonces, Volvemos a la fórmula de Y igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ya hemos despejado el tiempo, que es la raíz de 2 por Y sobre la gravedad igual al tiempo. Reemplazamos, sabemos que la altura es 1 metro. Efectuamos la multiplicación y dividimos por 9,8. Eso nos da, sacándole la raíz, 0,45 segundos. Este tiempo es importante porque lo necesitamos para hallar la velocidad inicial, puesto que tenemos acá el alcance que nos dan, despejaríamos y podemos encontrar la velocidad inicial. No olvidemos que alcance es velocidad inicial por tiempo. Tenemos este valor y encontramos el tiempo, despejamos la velocidad inicial. Esto nos quedaría distancia sobre tiempo igual a velocidad inicial. La distancia es 1,5 metros sobre 0,1 45 segundos, 1,5 dividido 0,45, esto nos da 3,33 metros sobre segundos, esta es la velocidad inicial que me pide el ejercicio, con esto podemos dar por concluido el tema del movimiento semiparabólico, de igual manera cerramos todos los temas de cinemática. Para ver los demás temas, pueden devolverse y mirar cada uno de ellos si tienen alguna dificultad, ya sea con el movimiento parabólico, movimiento uniforme, acelerado, pueden revisar los demás videos en los cuales está todo el curso completo de Cinemática. La parte de movimiento circular uniforme se ve en otros videos. O sea que de aquí pueden partir para ver